Miraba Solo había lágrimas, no quedaba nada por pensar No se trataba de un juego de hallar. La partida la perdió mi felicidad Perdóname que me marche Esta situación me hacía mal Perdóname que te extrañe aunque te ame, me tengo que alejar. Nos estábamos matando. Nuestro final había comenzado. No se trata de rendirse, sino haberlo aceptado. Aunque esté roto por dentro, esto es muy acertado. Y aunque esto me está matando, y no pueda ni pensarlo, esta hora está pasando. Ya me estoy alejando y esto me duele más a mí. Saber que te perdí, saber que no irás feliz, sabes que yo lo prometí, perdóname que me marche. Esta situación me hacía mal Perdóname que te extrañe Aunque te ame Me tengo que alejar Ya no había tal receta Ni una fórmula secreta La buscábamos y solo hallamos la miseria No existía paciencia Discusiones y problemas La noche sin estrellas Y las nubes no eran bellas Perdóname, perdóname bebé El pasado habla mejor que el futuro Perdóname, perdóname bebé Mejor solo que juntos Perdóname que me marche esta situación me hacía mal Perdóname que te extrañe Aunque te ame Me tengo que alejar mi mujer, perdóname bebé Esto nos hará bien Perdóname mujer, perdóname bebé Aunque no lo podamos ver Perdóname mujer, perdóname bebé Esto nos hará bien Perdóname mujer, perdóname bebé aunque no lo podamos ver Perdóname, pero no estoy para encontrarte Perdóname, pero no estoy para pensarte Saco de suena, ja. perdóname Nice Flex, yeah. 2021